Hola, Cotopaco, ¿no se ah, Hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, gracias, un gusto. Hola a todos. Bueno, pues yo soy Alicia de Pulpo PR, Te platico, la dinámica es muy parecida a las que hemos hecho los splits pasados. Y bueno, este, será una pregunta por medio y por turno. Yo se los voy avisando. Y no sé, este... Les pido a los chicos de prensa, por favor, que se presente, presenten del medio y nombre, por favor, para que Paco sepa con quién está hablando. <risa> Listo. Eh, entonces, empezamos contigo, Heidi. Hola, buenas tardes. Eh, Heidi Sakura de Bomba Cultural. Entonces, eh, me preguntaba, ¿cómo te sientes con el cambio hacia KLG? Teniendo en cuenta que llevabas varios años en Infinity, algunos pueden decir de pronto que estabas en cierta zona de confort ahí en el equipo, entonces ya ahorita con este cambio, eh, nuevo equipo, nuevos amigos, gaming house, todo, ¿cómo te has sentido con ese cambio? O sea, en un principio es como súper extraño, ¿no? Porque llevaba cuatro años con Infinity como que sí, sí había cierto, cierto tipo de confort, siento yo, en ese equipo. Y a veces es bueno salir de la zona de confort porque te pones a ti mismo retos personales, eh, conocer a nueva gente, un nuevo ambiente, todo eso. Como que en general siempre te hace mejorar, siento yo, y como persona te hace madurar. Entonces como que siento que para mí personalmente ha sido muy bueno ese cambio y eh, cada LG también me ha recibido muy bien. Eh, como que me he sentido muy muy bien dentro del ambiente de los chicos acá. Vale, muchas gracias. Perfecto. Ahora seguimos con Julio. Creo que de salir. Bueno, seguimos contigo, Jona. Hola, Coto, ¿qué tal? Acá Jona de Prensa LOL. Eh, quería preguntarte sobre qué opinas respecto de la sensación general que se tiene en torno a la comunidad, o sea, ¿qué tiene la comunidad, digamos, en torno a que KLG pareciera ser el equipo más débil de los ocho equipos que van a enfrentar la LLA de este año? ¿Qué palabras podrías tener para todas esas personas? O sea, siento que están siendo muy superficiales. Siento que no... Siento que si hablan de esa manera es porque no han visto o no han aprendido de los errores de los equipos. Siento que es más importante un trabajo en equipo y tener un proceso de mejoría alrededor del split más que simplemente tener buenos jugadores. Entonces, como que les diría que analicen un poco mejor lo que ha pasado con antiguos equipos que tienen muy buenos jugadores y aún así han perdido. Y, y nada, nosotros como equipo estamos concentrados en lo de nosotros, no nos importa lo que diga la comunidad en general, o sea, si nosotros ganamos o mejoramos, es por nosotros mismos y por las personas cerca de nosotros, no nos importa lo que digan las redes, por así decirlo. Así que nada, eso sería básicamente. Listo, gracias Ok, ahora seguimos con Renzo Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho sí. Hola, Pato Paco, soy Renzo Vera de Plus Gaming Para mí es un gusto estar acá Y quería preguntarte KRG es uno de los tres equipos que no cuenta con jugadores importados ¿Confían más en el talento latino que en el extranjero? O sea, yo siento que siempre debe confiarse más en el talento mmm, regional, como de acá. Porque sí, puede ser mejor en el momento individualmente un import, pero eso no te, va, no te va a hacer ganar como una liga, a no ser que tengas como un equipo ya estructurado y un staff que sepa incorporar a ese, a ese, a ese import al, al equipo. Pero si vas a generar un equipo nuevo, vas a meter imports, no siento que sea la mejor manera de armar un buen equipo. Listo, muchas gracias y suerte para el split. Gracias. Ok, este, voy a hacer la pregunta del compañero Julio que se salió por problemas. Eh, comenta Julio de Rocking Games. Nos pregunta: eh, ¿Qué macho es el que esperas en este split? Eh, ¿se, refiere, ¿Se referirá a equipo o a jugador? Tú como jugador. O sea, yo contra otro jugador, dice, ¿no? Este... Es que ahorita, la verdad, en mid hay mucho talento. O sea, la verdad es que todos los mids son muy buenos. Pero a los que más me quiero enfrentar, mmm, creo yo que sería Alonet en Stage. Alonet, Lesa, Seiya y Cody. Creo que serían esos. Contra los que más, a los que más quiero ganarles. Y tú, como por el equipo, ¿consideras que o, no, o sea, directamente en general como equipo, ¿contra quién? O sea, ¿contra qué equipo me gustaría jugar? Eh, contra Infinity, obviamente. Siento que es uno de los que más quisiera jugar contra ellos. Quiero ganarles. Eh, Infinity. Um, y R7, creo yo. R7 e Isurus. R7 e Isurus. Siento que son los equipos contra los que más me gustaría jugar. Siento que sería bastante, o sea, bastante divertido. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora sigues tú, Eric. Por favor. Hola Cato Paco, un gusto saludarte nuevamente. Se te ve bastante bien. Soy Eric de Eric Antonio de Amonuste MX. Eh, ¿Cómo te has sentido desde tu llegada a Chaos Latin Gamers y qué ha sido lo que más te ha gustado, te ha agradado del, del equipo, tanto el entorno de sus integrantes, así como de sus estrategias de juego? Ok. Este, bueno, como lo comenté antes, ya me, me, me han aceptado muy bien aquí en GDG, me he sentido muy bien con. Tanto con los jugadores que están acá como con el staff. Siento que es un ambiente completamente diferente y me está haciendo muy bien para mí como jugador ahorita mismo. Entonces me siento muy contento por esa parte. Y una de las cosas que más me ha gustado de KLG es que es como la forma de, de que se toman los entrenamientos y la forma, como un poco el ambiente. Porque en Infinity era, era diferente, era como que, como, que, como que a veces simplemente se jugaba para intentar ganar como se pudiese, pero no para como ser un mejor equipo o aprender de todo, ¿entiendes? Como que solamente se busca ganar de cualquier forma que se pueda Y acá siento que es diferente porque se está buscando ser un buen equipo desde las bases, no simplemente ganarlo como se pueda. Entonces siento que es una mejor fórmula para poder llegar a ser un buen equipo a, la, a, a mediano o largo plazo. Perfecto, muchísimas gracias por tu respuesta y mucho éxito para esta apertura. Gracias. Ok, continuamos contigo, Pedro. ¿Qué tal me en verdad? Sí, te escucho Muchísimas gracias ¿Qué tal Coto Paco? Te saluda Pedro de Centinela y de RCTMX Espero que estés muy bien eh, la, la pregunta sería ¿Cómo nace la idea de no participar con Infinity esta temporada? ¿Y cómo se da este acercamiento con KLG de tu parte a su proyecto para 2021? O sea, el hecho de no seguir con Infinity fue de ambas partes claramente Llevamos un tiempo sin poder ganar y, bueno, algo tiene que cambiar cuando quieres cambiar el resultado. Entonces, tanto para Infinity como para mí, siento que era lo más adecuado, ¿no? Lo mejor para los dos cambiar de, de ambiente. Y, y bueno, eh, KLG simplemente me, me buscó porque sentía que yo era como, como lo que necesitaban en su proyecto. Tenían algunos rookies y, bueno, yo tengo experiencia, entonces, me parece esa les pareció que iba a aportar bastante y... Me gustó su proyecto porque he trabajado con muchas personas con mucho, mucha, mucha, mucha experiencia y mucho recorrido y no me lleva las mejores impresiones. Entonces, comenzar con un equipo con talento nuevo siento que es una, es una buena oportunidad para formar un buen equipo. Perfecto. Muchísimas gracias y bueno, éxito en esta temporada. Gracias. Ok, continuamos contigo, Ismael. Hola, Coto Paco. Este, soy el Camina de son of KS. Nos volvemos a ver de nuevo, pero ahora con otro equipo. Este, estaba escuchando uh, en las respuestas de mis compañeros y las preguntas. Y me gustaría que me hablaras de tu experiencia, de cómo tú te ves ahorita en, en, en este principio de split, a mediado y al final. O sea, cómo, cómo te estás visualizando tú, tanto en la meta personal y en la meta de, con tu equipo. ¿Se ven ustedes en la final? Ok. Um... Bueno, eh, en un principio, eh, siento que, individualmente, todavía primero, siento que estoy jugando bien, pero siento que no me estoy enfocando ahorita simplemente en lo individual, siento que me estoy enfocando un poco más en que funcionemos como equipo y siento que lo que es el, las mecánicas y todo ese tipo de cosas individuales, las puedo mejorar en mitad de split sin problema y puedo entrenar eso, pero ahorita creo que lo más importante en un principio en un equipo es manejar el trabajo en equipo y, y como, como las energy Entonces, si mejoramos eso ahorita... Y luego nos enfocamos en el individual, siento que podemos llegar a ser un gran equipo. Entonces, eso, eh, eh, por mi parte, ¿no? Y como equipo, siento eso, como que no llevamos tampoco tanto tiempo entrenando, y siento que hemos mejorado mucho, hemos, hemos, siento yo que vamos por muy buen camino. No puedo decirte que vamos a estar en la final sí o sí, pero el segundo split seguramente tengamos muchísimas chances, pero en este primer split lo veo como más de aprendizaje y... Siento que igual se puede llegar a dar la situación en la que lleguemos a la final, pero va a depender de nosotros. Perfecto, qué buena respuesta. Muchas gracias y te deseo lo mejor en este split, hermano. Saludos. Gracias. Sí, ahora continúa Mateo, por favor. Hola, Cotopaco. Eh, habla Mateo Riveros de Gamer Focus Colombia. Uh, pregunta recurrente. Eh, mm -hmm. ¿Cómo crees que...? ¿Cómo crees que se, que se ha visto afectado ha cambiado el juego que o cómo crees que se ha visto afectado el equipo o tú personalmente tras los recientes cambios eh, de la temporada 2021? Esto incluye rebalanceos a campeones y la inclusión de los objetos míticos. Claro. Eh, o sea, yo la verdad veo el meta de MIT bastante parecido, hablando en campeones, lo veo como muy, muy similar. Lo que se ha cambiado es que ahora tienes ciertas oportunidades extra además, más para hacer algunas play de más con ciertos objetos. Por lo menos el proto te, te permite hacer como plays como más, como que antes no podías y ahora puedes extenderte un poquito más y agarrar a alguien más fácil. O al mismo tiempo también te permite ser como más agresivo o defensivo con el el Lale Force que usan los sidecarriers, que es el item este que te hace saltar un poquito y pega como unos disparos. Sí. Eh, como que eso, como que ha cambiado algunas mecánicas, pero como tal, el juego tal cual y como el macro y el, y como el juego, el entendimiento del juego, no siento que haya cambiado mucho. Gracias, Kuto, Paco Muchísima suerte en esta nueva etapa. Gracias. ok hey, eh, Yo voy a hacer la pregunta del que sigue, de Carlos Cantor de Mastec, porque tiene problemas con su micrófono. Y bueno, pregunta, ¿hace cuánto empezó la pretemporada para KLG? para acá el EG comenzó como en 10 de diciembre puede ser más o menos para, para mí comenzó como tuve como dos, dos semanas de descanso y todas las seasons estuve jugando básicamente entonces eh, sí yo siento que estamos yendo por un proceso poco a poco siento que comenzamos bastante bien siento que tenemos un equipo de trabajo que es muy dedicado y, y nada Siento que por eso mismo, como que siento que vamos a poder mostrar buenos resultados más adelante. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora continúa Ana, por favor. Buenos días, hola. Eh, vengo de Punto Gamer y updateando podcast. Eh, primero que nada estoy muy emocionada porque soy muy fan tuya. <risa> eh, eh, mi pregunta es si tendrás algún ritual o costumbre para cuando empieza la liga, ya sea días antes o el mismo día, que nos puedas compartir. Mm, un ritual o un hábito que tenga antes de que inicie la liga. Uh -huh. mm, bueno, solo no sé, escuchar canciones que me motivan, solo escuchar algunos videoclips que me motivan. Hay algunos animes como que tienen como montajes o algo así que me gustan bastante y los miro y como que son motivantes para mí. Entonces eh, puede ser ese tipo de cosas, ¿no? Como, como visualizar un poco los juegos, visualizarme un poco ganando, visualizarme como jugando LOL en competitivo con mi gente viéndome, como que eso me motiva bastante porque soy muy apasionado al LOL, entonces creo que sí. Creo que eso sería como una de las formas que me motiva antes de, de una partida oficial. Muchas gracias y mucha suerte. De esa forma que nos va a seguir funcionando de manera bastante bien, porque se va a ir, Eso es algo que me se puede ir a mi ahora sí A ellos de manera. Chicos, por favor, mutear. Hay algunos que tienen el micrófono abierto, gracias. Ahora sí. Hola, Cotopaco, un gusto. Te habla Estefanía Torres de Pagua.cl desde Chile y quiero hacerte la siguiente pregunta. Bajo tu experiencia y la de esta nueva alineación de KLG, ¿tienen alguna rutina de ejercicios o menú saludable que quieran compa compartir para futuros jugadores que deseen ingresar al, al escenario competitivo de League of Legends? Uh -huh. No, no sabría mucho sobre el tema de la dieta, no podría compartirte o, o recomendarte una dieta para una persona que quiera ser profesional sinceramente, pero no sé, supongo que lo saludable y ese tipo de cosas, eh, hablando del ejercicio, sí es muy importante, siento que hacer ejercicio te desestresa mucho, siento que te, te permite como mantenerte más abierto puede ser en tu mente, no, no tan irritable puede ser debido al estrés del juego, Así que sí, yo te recomendaría que hicieras, no sé, 30 minutos, 45 minutos diarios de ejercicio, sea en la mañana o después de, de tu entrenamiento y, y eso. Gracias y mucho éxito. Gracias. Perfecto. Ahora sigues tú, Miguel Méndez. Saludos con pago. Te habla Miguel Méndez de Código ISPOR. E Hola. Ok, este, mi pregunta, teniendo en cuenta eh, el cambio que hiciste de equipo y todo esto, ¿cómo ha sido tu proceso de, de adaptación al nuevo, al nuevo jungla que tienes, pues? Y teniendo en cuenta todo el tiempo que tenías con, con tu anterior compañero. Ok, mi proceso de adaptación con QQ. O sea, Kyukyu para mí es una persona muy muy abierta y muy tranquila siento que eso ha sido la clave para que nos podamos entender dentro del juego y es para el juego también entonces no siento que ha sido muy difícil la verdad porque ambos somos personas con una personalidad puede ser un poco parecida yo creo este así que no, no ha sido muy difícil sinceramente eh, un poco más ha sido un poco más no difícil sino extraño podría decirse por fuera porque todos eh, son de Chile y a veces no les entiendo muy bien cuando hablan o, o los términos o, la, o las bromas o cosas así, no, no, no, no lo comprendo muy bien, entonces se me ha sido un poquito difícil a veces entrar en esa, bueno, en esa sintonía, ¿sabes? De cómo están todos los jugadores, pero ahorita mismo ya siento que entro bastante y, y sí, eh, ya, ya estoy más chile. Vale, Goto, gracias. Dale. Perfecto. Ahora seguimos contigo, Camilo. Hola, Cotopaco. Habla Camilo de Freaky App. Hola. Eh, bueno, esta pregunta es más que todo, digamos, eh, en una vista general, ¿qué esperaría KLG de ti? ¿Cuál sería tu diferencial? ¿Qué entrarías tú realmente a hacer? Obviamente no solamente a, tu, a lo que es tu, tu campo, sino para el equipo en general, la parte de comunicación, la parte de experiencia que tuviste ya con Infinity, ¿cuál sería tu diferencial? Yo considero que la parte de, de constancia, de motivación y de comunicación dentro del equipo, um, pero no motivación directa, sino quizás una motivación indirecta, porque no es como que sea el tipo de persona que de pronto sea un motivador o así, pero... Creo que uno puede motivar a las personas con acciones, demostrando, que, demostrando ser muy dedicado a las cosas y que lo sigan a uno. Y en la parte de la comunicación, porque que soy una persona que siempre te dice las cosas que siente dentro del juego. Si sientes que hay algún error o cosas así, yo soy de las personas que te lo voy a decir, no me voy a guardar las cosas. Y siento que es un problema que ellos tienen antes. Obviamente siempre y cuando sea respetuoso, no todo, siempre se pueden como corregir los errores y... Y eso, como la parte de comunicación y de feedback y todo eso, siento que lo puedo aportar muy bien. Listo. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Gracias, Camilo. Perfecto. Ahora sigue Rodrigo. Hola, Guto Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Rodrigo Corona, de la Agencia F Tomando en cuenta tu desempeño el año pasado y el cambio que tuviste hacia un equipo pues, de menor categoría como es KLG en comparación de Infinity, ¿Crees que es tu última oportunidad en tu carrera para demostrar el gran carrilero central que llegaste a ser en algún momento? Gracias. Ok, um, no siento que sea mi última oportunidad, siento, o sea, siento que el cambio va a ser muy bueno para mí, porque en Infinity llevaba como, quizás podría ser que estaba un poco bloqueada mentalmente o cosas así, no sé, por muchas cosas que pasaron dentro de Infinity. Entonces siento que el cambio personalmente a mí me va a ayudar mucho para mi desempeño individual. Y bueno, lo voy a demostrar este último año. Y bueno, sí es cierto que igual KLG que de pronto no, no, no, no tiene en este momento de pronto el mismo reconocimiento que Infinity, pero igual KLG es un buen equipo, tiene buena organización y todo, así que no, no me siento como en un equipo inferior en ese aspecto. Gracias, éxito. Gracias perfecto Cotopago, pues esas son todas las preguntas muchas gracias por tu tiempo, no sé si te gustaría agregar algo más sí hay una cosa como que recomendaría ¿sabes? si quieren como entrenar mucho tiempo que Estefana me preguntó y se me pasó que en medio de los scrims o en medio de los entrenamientos es bueno como alimentarse con frutas, ya sea naranja manano, este mandarina, porque así te da mucha energía y, y se nota mucho la diferencia cuando comes eso y cuando no Perfecto, gracias. gracias. Bueno, pues. Eh, muchas gracias por tu tiempo y este mucha suerte para lo que viene en este estudio. Dale, hasta luego, hasta luego, muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta hasta luego. Luego. gracias, gracias. Tú, Paco. Bye bye, muchas mucho parte. éxito. Gracias. Muchísimas gracias.